¿Sabías que como padres y educadores tenemos la responsabilidad de apoyar y educar a nuestros niños durante su desarrollo cerebral? Soy Berta Lucía, especialista en neuropsicología y hoy en la micro cápsula de aprendizaje de Insecat entenderemos que apoyar adecuadamente a nuestros niños les permitirá ser unas personas autónomas, capaces de enfrentar diferentes situaciones de su vida enfrentar diferentes retos, ser seguros consigo mismos y con las personas que le rodean. Como adultos, debemos guiar a nuestros niños brindándoles las mejores oportunidades de aprender, cultivando en ellos una comunicación asertiva que les permita desenvolverse de la manera más óptima en cualquiera de los ámbitos. Algunas de las herramientas en neuropsicología para tener en cuenta con los niños es el poder brindar un ambiente sano y saludable. Eh, igualmente se debe propender por fortalecer el vínculo entre sus miembros de familia. Si quieres conocer más estrategias que te puedan ayudar, contáctanos. Somos Insecap.